Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Eh, de esta manera revisamos los titulares. Noticiero Ciudadano.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 Maliciosamente replicada por actores de oposición del país, donde se incluye un supuesto audio de uno de los delatores de la empresa Odebrecht, ratifico mi voluntad de apoyar todas las investigaciones que sean necesarias para que la verdad brille y se sancione todo acto de corrupción. Además, el vicepresidente agregó, a todos nos consta que Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora, a través de cualquier medio, incluyendo el espionaje político, ha intentado involucrarme en su trama delictiva para vengarse del proceso político de la Revolución Ciudadana, que siempre ha actuado con mano dura frente a prácticas deshonestas, y al final enfatizó que será el sistema de justicia que de forma independiente actúe como corresponde en un Estado de Derecho.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 La organización está constituida por más de 7.000 familias de pequeños productores de cacao, café y panela. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos las actividades que se realizarán por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Acompáñenos a conocer el otro lado de Ángela Tenorio, su vida personal, sus logros a nivel deportivo y su trayectoria como atleta olímpica. Siempre, siempre hay que pasar por estas, por estas cosas difíciles porque aprendemos a valorar, uh -huh. a, ver, a ver el sentido a la vida, a, a saber que todo cuesta, o sea, nada lo encuentras en la puerta de la esquina... Eh, a mí no me da vergüenza decir, ¿no? Antes, eh, cuando tenía 12 años, a veces no tenía ni 12 centavos para el bus. No te pierdas el otro lado de... Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a, a la, la señal, señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos.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 Este próximo 5 y 6 de agosto en Bahía de Caracas se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Consejos Consultivos y Movimientos de Niñez y Adolescencia del Ecuador. Este acto tiene como propósito hacer escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes. Principalmente el objetivo, el objetivo al que nosotros le hemos denominado objetivo primordial de este encuentro es fortalecer la participación de los niños, niñas y adolescentes la participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes y asimismo fortalecer su incidencia dentro de las políticas públicas locales y nacionales. Eh, tenemos alrededor de 85 personas confirmadas y 15 personas más que van a ir y en total tendremos alrededor de 100 personas en este gran encuentro de niñas y adolescencia al que le hemos denominado Niñez Prioridad. Eh, tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en el que nosotros tenemos una postura firme, eh, archivo en total en total instancia de este proyecto. Sin embargo, ese es el punto, el punto focal por el que nosotros llamamos a este encuentro. También tenemos un, un, un proyecto de, de conversatorio nacional con autoridades, con asambleístas, con gobernadores, eh, para afianzar estos vínculos de comunicación tanto con autoridades del legislativo como del ejecutivo, en donde la niñez y adolescencia pueda puede expresar su voz. Atención, le contamos que cerca de 24 mil plazas para docentes se abren a escala nacional, mediante el concurso Quiero Ser Maestro, que se lo realiza por sexta ocasión. Así lo anunció el ministro de Educación, Fander Falconi.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 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador Seguro es una aplicación para teléfonos móviles creada con la finalidad de informar y educar a la población sobre fenómenos naturales, zonas seguras y rutas de evacuación de nuestro país. Con una interfaz para todos los sistemas operativos de teléfonos inteligentes, está disponible la aplicación Ecuador Seguro. Una herramienta no solo informativa, sino interactiva que incluye recomendaciones para actuar frente a fenómenos naturales. Para obtener la aplicación, búsquela y descárguela de manera gratuita desde la tienda virtual de su teléfono. Luego de leer y aceptar las condiciones de uso, llena el formulario con información personal, la misma que es confidencial, y que permitirá a los usuarios establecer chat de emergencias con cinco personas más cercanas, para mantener contacto de manera directa e inmediata. La aplicación brinda a los ciudadanos la posibilidad de mantenerse informados sobre el estado y alertas de volcanes, fenómeno de El Niño, tsunamis e información del Plan Integral de Asistencia Turística. Además, automáticamente luego de activar la opción Monitorear ruta, recibirá notificaciones cuando a una zona segura. Ecuador Seguro es una aplicación que permite conocer la ubicación georreferenciada de zonas seguras y los albergues y permite contactarse de manera directa con el servicio integrado de seguridad EQ911. Monitoreo de rutas de evacuación, tipos de alerta, información, recomendaciones, preparación y artículos que componen la mochila de emergencia, así como también conexión directa con las redes sociales oficiales ofrece esta aplicación. Ecuador Seguro es una herramienta que establece protocolos para realizar simulacros de evacuación, medir el tiempo de salida de una zona de riesgos, entre otros. Información oficial, preparación, consejos útiles, todo esto en la palma de su mano. Ecuador Seguro. vamos nuevamente a una pausa, pero al regresar las noticias internacionales.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 Viaja Primero y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja Primero Ecuador. Guayaquil. Bienvenido. 97.7.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 ha autorizado a un primer grupo de autobuses a cruzar a la zona de reunión en Arsal y de allí los combatientes y sus familias, unas 9.000 personas, se dirigirán hacia el territorio sirio. Es la segunda parte del canje entre esa amalgama de facciones islamistas rebeldes y Hezbollah, que comenzó la semana pasada con el intercambio de cadáveres. En esta nueva fase, los milicianos de al-Nusra podrán regresar a Siria a cambio de que liberen a los prisioneros de Hezbollah en su poder, la guerrilla libanesa, que combate al lado de Al-Assad en la guerra en Siria. El 29 de julio el ejército sirio y Hitbullah lanzaron una ofensiva conjunta contra el Nursa en las montañas de Arsal, en el lado libanés, y los montes de al kalamun en la parte siria. Los Ángeles anunció oficialmente el lunes su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2028, después de llegar a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, dejando a París como única candidata para 2024. El COI confirmó la propuesta de Los Ángeles, precisando que aumentará su contribución para la ciudad estadounidense a 1.800 millones de dólares. En comparación, la contribución del COI en 2024 alcanzará los 1.500 millones. Me enorgullece anunciar que los Juegos Olímpicos volverán a Estados Unidos. En 2028 traeremos de regreso a los Juegos a Los Ángeles, una de las grandes capitales de este movimiento olímpico. La posibilidad de que Los Ángeles abandonara su postulación de 2024 y aceptara los Juegos de 2028 había crecido desde que el COI decidió en julio que intentaría asignar las sedes de ambos Juegos en su reunión de Lima el 13 de septiembre. Será la primera vez en la historia olímpica que el COI haga una doble atribución de ciudades organizadoras de dos Juegos Sucesivos. Además, París se preparará para recibir sus terceros Juegos Olímpicos tras organizar las ediciones de 1900 y 1924. Los Ángeles también será sede por tercera vez luego de recibir la competición en 1932 y 1984. ...HBO sufre un ciberataque... ...la cadena de televisión de pago estadounidense... ...ha sufrido un ataque informático... ...que afecta material inédito de sus series... ...en particular Juego de Tronos... ...los ciberdelincuentes habrían pirateado... ...1,5 terabytes de información... ...que incluye guiones de futuros episodios... ...lo que estamos viendo es solo el principio... ...dice este experto... ...y es muy posible que nos encontremos con nuevos datos... ...debido al tamaño del ataque informático... ...es difícil pensar que se trate de dos o tres capítulos... ...de una serie de televisión. Estamos hablando de la fuga de una enorme cantidad de información. No sabemos si el contenido empezará a moverse por la web... ...o si los hackers tratarán de negociar el pago de un rescate. HBO ha enviado un comunicado explicando que ha habido información confidencial... ...que se ha visto comprometida. Los ciberpiratas suelen extorsionar a las empresas... ...y en caso de no obtener el pago de un rescate... ...distribuyen el contenido por la web. Así finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Manténgase en la señal de Tele Ciudadana. Una excelente noche.